Cuéntanos cómo nace Autoestima Flamenca. Bueno, pues se puede decir que es como una conjunción ¿no? de, varias, de varias cosas. Por un lado, he tenido la suerte ¿no? de tener muy buenos maestros, ¿no? tanto en, en el mundo de la psicología como en, en el flamenco. Y después, pues, pues también eh, he tenido la suerte ¿no? de encontrar personas ¿no? que, que le han interesado y le ha o sea, han seguido me han seguido ¿no? la, la iniciativa. Me ¿no? han apoyado en el sentido de, de asistir a mis clases con, con mucha continuidad. ¿no? Y entonces, un poco de, de esa confusión es de, de, de lo que nace. Yo mmm, estudié psicología, hice análisis bioenergético, que mmm, es una técnica que hay en psicología que, que se utiliza el cuerpo ¿no? para analizar todo el, lo pues, y la. Y, las emociones, todos los conflictos emocionales se ven reflejados a través del cuerpo. Y después durante un tiempo estuve trabajando de psicólogo, pero después lo, lo abandoné, y quería como yo, pues, potenciar ¿no? mi lado artístico y bueno, era aficionado al flamenco a y entonces pues, pues, a, aprendí a bailar, y yo un poquito mayor. Pero, pero bueno, me con en eso y entonces pues para ganarme la vida pues, daba clases de, de servicana ¿no? en varios sitios, entre otros en la que me viviendas. Ahí empezó todo, ¿no? con, con esto, ¿no? con, en el flamenco fue, me enseñó Andrés Marín, la de una ética aprendí de un señor que se llama Antonio Romero y después pues allí en, la, en las 3.000 pues yo empecé a, a detectar que con una simple sevillana eh, pues las la personas se transformaban ¿no? pues, personalmente y también en, en sus relaciones entonces empecé, empecé precisamente a, a una esposa y después pues empecé también a formarme cosas de danza terapia Me conocí en, Argentina, por ejemplo, a María de la Palco, eh, Víctor Orígue, aquí en, en de Madrid, eh, que hace una cosa que se llama danza violencia. Entonces, Entonces, tomando un poquito de las distintas escuelas que hay de danza terapia, pues fui tomando bueno, pues, maneras de, de enfocar y lo apliqué al flamenco, eso sí es algo que, que era original, ¿no? en ese sentido, ¿no? porque... Eh, decir que en la danza terapia no se, cuando se pone música grabada, pues no se utiliza prácticamente el flamenco. Entonces, o, bueno, como yo era aficionado y tal, ¿no? Y creía firmemente en eso, pues, pues, ya te digo, pues me fui atreviendo, ¿no? A poquito a poco a, a meter eh, estas actividades, ¿no? Entonces, yo siempre me he enfocado a, a personas que... Eh, Independientemente de que tengan problemas o no, pues que, que quieran en el flamenco buscar algo que no sea exclusivamente profesionalizarse. ¿no? Uh -huh. El flamenco está muy enfocado, ¿no entiendo yo, ¿no? la enseñanza a, a este tipo de personas, ¿no? a, a, a profesionales, ¿no? a, a futuros profesionales. ¿no? Entonces, eso hace que una persona de 40, 50 años pues el flamenco no se hace sí, lo, no, lo cual pues, no es sin sentido porque el flamenco es una cosa popular ¿no? realmente. ¿no? Entonces, eh, pues tuve esa opción y me he encontrado pues, con la sorpresa con la, hermosa ¿no? de, que, de que, bueno, que funciona muy bien, de que tiene mucha demanda entre estas personas ¿no? y que después pues, que también le sirve ¿no? y se puede ir entrando cada vez más en distintos contenidos, no, de crecimiento personal y funciona. ¿no? Bueno, yo hago en las clases <coughs> hago una parte de técnica y una parte digamos de juego, no, o de dinámica de grupo. Y entonces la parte de técnica, bueno, enfocado porque quiero que la gente aprenda a bailar, no, realmente. ¿no? Uh -huh. Dentro de la técnica flameca, pues yo utilizo sobre todo bailes de fiesta porque como te dije, trabajo sobre todo con personas que no, que no aspiran ¿no? a lo mejor a, a trabajar en un escenario, ¿no? Entonces, eh, pues, digo, bueno, pues por lo menos que hagan un baile que después lo puedan desarrollar en una fiesta o a lo mejor en un pequeño escenario, más ¿no? reducido, ¿no? pero, pero que también el flamenco no sea una cosa que se quede dentro de las cuatro paredes, ¿no? de, la, de la academia, ¿no? sí, claro. eh, Quiero decir que no sea solamente el flamenco, pues, un, una forma de expresión, ¿no? Sino que conozcan la riqueza que tiene, pues, nuestra tradición y tal, ¿no? Pero también al mismo tiempo los movimientos que se hacen en el flamenco eh, son muy ricos, ¿no? A nivel de, del cuerpo. La teoría esta que te he comentado, ¿no? De la bioenergética se basa en un... Una teoría de otro señor que se llama Rey, eh, que habla sobre la coraza característica, quiere decir que nuestros conflictos eh, lo tenemos almacenado en, en distintos sectores. ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está toda la zona de las emociones, eh, los pies está el sentido de la realidad, en la pelvis, pues lógicamente, pues está, pues está relacionado con la sexualidad. ¿no? Entonces, mmm, da la. La coincidencia, ¿no? por decir así, que el flamenco trabaja todos los segmentos, por ejemplo, el pecho, ¿no? pues eh, es pues capaz de, de, de abrirse, de flexibilizarse, ¿no? y entonces a nivel corporal pues, es muy rico ¿no? en, ese, en ese sentido. ¿no? Y, y después, pues la parte de dinámica de grupo, lo que hago es um, meterme más en cosas más de expresión, Depende ya de lo que yo quiera enfocar o quiera trabajar, ¿no? Específicamente, pues, pues hacemos algún tipo de actividad, ¿no? Que va desde la danza libre hasta... hasta incluso utilizamos relatos, cuentos también, ¿no? Suena como que utilizas mucho Sí, bien. Sí, sí, sí. La verdad es que yo considero que eso es muy importante. Pero es verdad que yo he observado que en general en la, en la academia de baile se... Se sobrevalora el tema de la coreografía, ¿no? y, se de, y se, no se utiliza prácticamente el valor que tiene el Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa es que muchas personas, empezando por mí, ¿no? cuando, cuando aprende a bailar, <coughs> es muy difícil ¿no? de tener la sensación de decir que estoy bailando, ¿no? porque muchas veces repiten movimientos que son que no son genuinos de ninguna forma ¿no? o sea, son porque alguien te lo ha enseñado exactamente y tú tratas de, de ponerle algo no con lo cual te puedes llegar a convertir en un buen intérprete pero tu parte creativa es muy está muy limitada ¿no? entonces eh, bueno pues considero que es muy importante no desprenderse en cierto momento no es que no haya que hacerlo por completo ¿no? pero sí es verdad que que en determinado momento hay que dar herramientas para que la persona no solamente reproduzca una coreografía, ¿no? claro. sino que eh, sea capaz de, de improvisar. ¿no? Entonces, claro. y, bueno, eso tiene mucha, mucha importancia ¿no? a nivel de como te diría yo del de crecimiento personal, ¿no? porque improvisada no es cualquier tontería, ¿no? sino implica pues reconocerte a ti mismo, cuáles son tus sentimientos claro. y ponerle forma, ¿no? en, en el cuerpo, no. Entonces, eh, son, como te digo, pues es un proceso muy, muy enriquecedor, no, si se sabe llevar.